Saludo cordial para todos y bienvenidos una vez más a la información en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Aquí está la información más y más importante de las últimas horas. Hay al aérea en la frontera con Bielorrusia por el vuelo de aviones MiG-31 rusos que vuelan por los cielos del aliado de Rusia. Estamos hablando de Bielorrusia que realiza maniobras militares conjuntas con el Kremlin desde el 16 de enero de 2023 como plan de cooperación conjunta entre Kremlin y Minsk para fortalecer la seguridad de las fronteras bielorrusas en medio del conflicto de Rusia con Ucrania. Según la información recopilada por medios eslavos se habla que otros cazas MiG-31 portan misiles y personas y Kostager. La denuncia la ha hecho habitantes de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Según el presidente Lukashenko, procuran estar preparados para responder si ocurriese un error táctico por parte de las fuerzas ucranianas. ¿La alianza OTAN está sufriendo desunión? Por lo menos es lo que a la vista se ve desde hace unas horas, cuando Alemania, en Davos, no confirmó la entrega de los tanques Leopard a Ucrania. Se realizó una reunión entre los aliados de la OTAN para buscar un consenso sobre la entrega de estos tanques a Ucrania. Panorama que es abordado en la base alemana de Ramstein. Así lo dio a conocer el ministro de la defensa alemán, es decir, presionan a Alemania para que entregue sus tanques, pero se niegan a suministrar los carros de combate suyos, es lo que dicen desde el gobierno germano. Rusia ha dicho que la entrega de estos equipos no cambia para nada los planes de el Kremlin que seguirán adelante y que al contrario de lo que piensan en Occidente, esto servirá para alargar el conflicto en su onceavo mes que cumple en este mes de enero. ¿Qué hay detrás de todo este tire y afloje entre Alemania? y el norte por la entrega de los abrams o los leopardos entendamos el norte le ha dicho a Scholz que entregue sus leopardos a ucrania existen disponibles y propietarios dispuestos a enviarlos y alemania le dice a Biden bueno envía tú los abrams para yo enviarlos también según la prensa occidental Pentágono ha contestado que no tiene sentido enviar los abrams primero porque son difíciles de mantener y el combustible es muy costoso y en pocas palabras la cosa que quiere Scholz es bueno tomando y el norte no quiere eso, pareciera ser que quieren dejar desprotegidos a sus aliados. Mientras tanto, recientemente recordemos que el eh, portavoz del de Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que cualquiera de estos tanques que lleguen arderán en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia y que se convertirán en objetivo militar por parte de las tropas del Kremlin. El Kremlin está lanzando mensajes a Occidente, especialmente a la OTAN. Lo dice el portavoz del Kremlin, Dimitra Peskov, que dice que el conflicto está aumentando en espiral porque la OTAN está participando directa o indirectamente en el conflicto y ha dicho tajantemente Peskov que no ve una mejora en las relaciones con Estados Unidos. Declaraciones que se daban en medio de la reunión del grupo de contacto para Ucrania con el gobierno alemán que discuten el envío de los tanques por parte del gobierno Olaf Scholz, que también le están pidiendo que envíe los Leopard. Mientras que por por otro lado, Estados Unidos ya anunció otro paquete de ayuda militar para Ucrania valorado en 2.300 millones de euros. Según lo ha dicho, el actor presidente de Ucrania, los Abrams y los Leopard, son necesarios ya que los sistemas de defensa aéreo no son suficientes para defender el territorio de los ataques rusos. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó este viernes que dos localidades, en el Donbass, en el este de Ucrania y Zaporilla, en el sureste, están bajo el control de sus fuerzas. Conforme a lo que dice Hispan TV, el Ministerio de la Defensa de Rusia informó a través de un comunicado hace pocas horas que dos localidades, Klechepska, un suburbio importante de la ciudad clave de Badmuk, en Donbass, y Lovdokoe, en la provincia sureña de Zaporilla, ya están en manos de las tropas del Kremlin. El Ministerio Aclaró que la ciudad fue liberada por voluntarios de unidades de asalto con el apoyo de la aviación y tropas de misiles de las Fuerzas Armadas del país es decir, los Wagner. Con esta captura las fuerzas de Moscú progresan en un intento de ir por Artyomoks en el sureste de Ucrania con escaramuzas en las afueras de la ciudad las fuerzas armadas de Ucrania informaron a través de un comunicado que el ejército de Rusia ha tomado el control de la última zona industrial en las afueras de la disputada ciudad ucraniana de Soledad en el este del país, quedando la totalidad de las mismas en manos rusas. Asimismo, el Ministerio de la Defensa confirmó el miércoles que las fuerzas rusas tomaron el control de la localidad del Sol cerca de la ciudad de Soledad en la República Popular de Donetsk tras la ofensiva de los voluntarios de unidades de asalto con apoyo de aviación, tropas de misiles y de artillería del Distrito Militar del de Sur. En las últimas horas se están reportando que Japón desarrollará un nuevo misil de crucero con tres tipos de ojivas intercambiables. Se informa que este proyectil tendrá un alcance de más de mil kilómetros y el gobierno de Japón decidió desarrollar este nuevo misil de crucero con ojivas intercambiables para un ataque convencional y otra para reconocimiento del enemigo y otra para interdicción aérea, según el diario Yomiuri. Según el periódico local, la meta es aumentar la precisión de los ataques contra buques enemigos y objetivos cada una en momentos diferentes para la disuasión. La producción del prototipo comenzará en el nuevo año fiscal con el fin de ponerlo en práctica. El plan de que consiste en lanzar primero una ojiva de reconocimiento para determinar la posición exacta del enemigo, luego una ojiva de interferencia para inutilizar los radares y otros sistemas del enemigo y por último una ojiva ofensiva. El medio señala que el Ministerio de la Defensa del país ha desarrollado algunos componentes del nuevo proyectil, en particular del motor, desde 2018. En las últimas horas el director de la CIA William Barnes tuvo que viajar, ir corriendo a Ucrania para reunirse secretamente con delegados y con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y analizar toda la situación que se viene presentando allí, luego de todo el avance de las fuerzas rusas que se han conocido en las últimas horas. La caída de Soledad, incluso el rodeo que hay ahorita en Bakhmut, allí donde hay una fuerte resistencia ucraniana, el objetivo de la visita del director de la CIA a Ucrania, según el de Washington Post, es llevar la información confidencial de los próximos movimientos y ataques que hará la federación en los próximos días informó una fuente asociada con el asunto en Kiev hay preocupación porque hasta cuándo puede haber la cooperación como lo viene haciendo el gobierno de Joe Biden para Ucrania y hasta cuándo sería esta ayuda subiendo la nueva cámara de representantes al mando de los republicanos que han anunciado recortar este tipo de apoyo a lo que el representante de inteligencia el director de la CIA le respondió a Ucrania que en Batista la urgencia en el campo de batalla Y que reconocen que en algún momento Será más difícil para ayudar a Kiev Es lo que ha dicho Una fuente familiarizada con el asunto Y esto se convierte en una gran preocupación Para el inquilino en la capital ucraniana Que ese apoyo pueda disminuir Para los próximos meses Luego de los 45 mil millones de dólares Y de todas las ayudas que han ido en camino Para Zelensky Barnes viajó a decirle a Zelensky Cómo están las cosas que vienen por parte de las fuerzas rusas Y también para avisarle que esto puede colocarse color de hormiga, por cómo se están colocando las cosas en la primera línea de batalla contra Rusia, según lo expresado por el jefe de inteligencia de Estados Unidos, William Barr. En las últimas horas, el mismo director de los grupos Warner rusos, Yedveny Prigozhin, ha sido enfático en afirmar que no es cierto que las tropas ucranianas estén saliendo de Bakhmut, pero que sí están cerrando el cerco por parte del ejército y los grupos de asalto. La situación es bastante complicada, pero que los ucranianos resisten fuertemente contra la gran contraofensiva que adelanta la Federación y según los expertos militares de la ferre defensa y resistencia ucraniana, comienza a tener sus problemas y hacen mella los avances rusos para quebrar la línea del frente de batalla de la ofensiva del ejército de Kiev para quebrar el primer frente de batalla de la defensiva del ejército de Kiev apostados en Bakhmut.